Estamos con Florencia, una paciente que ha acudido a la consulta del doctor Roger para hacer uno de los tratamientos estrella que, que se practican en, en esta clínica. Buenas tardes, buenas Florencia. Tardes, buenas tardes. Y cuéntanos por qué has elegido este tratamiento para las ojeras que practica el doctor Roger desde hace tanto tiempo. Mira, yo he elegido eso porque, bueno, entre otras cosas me, es lo primero que me quiero arreglar y eh, a, a partir de que mi hija empezó a trabajar aquí yo me empecé a interesar porque he visto que los lo, los resultados eran geniales y entonces pues me he decidido a eso ya que toda la vida he tenido jera y lo, lo pienso ir haciendo de a poco por partes de hecho tu nueva incursión en el mundo de la hostelería que tienes que estar sí. para al público eh, ha determinado de alguna manera esta decisión de eh, Ponerte más guapa, podríamos sí, decir así, sí. sin ningún tipo de, de tratamiento. De cirugía, porque yo le tengo terror a la cirugía, nunca me metería en un pues de hecho, por eso estoy así, pero al, al conocer este, este método, me he me, me decidido completamente. La inversión, ¿La inversión realmente es.? Eh, es que este tratamiento es para tanto tiempo, dura como 15 años, y si, sin esto que no es la inversión. No, no es. es muy rentable pues me es que, que es de por vida entonces no hay igual uh -huh. eh, por lo que no es la inversión no, no, no significa tanto algunos de los pacientes de, de, del doctor han calificado esta técnica en estos tiempos de la imagen en, en los que vivimos que es como cuando realmente hacemos con un programa el photoshop dentro sí. de la fotografía pues es que así es. queda la persona es lo que yo me pensaba y mi hija me, me decía no mami Tú no sabes cómo salen, que parecen bebés y realmente lo he comprobado, por eso que me he decidido y, y voy a empezar de a poco, si no me haría un molde entero, pero como necesito ir al trabajo, no puedo dejarlo, pues me voy a ir haciendo por partes. Voy a empezar por la ojera y después me voy a ir haciendo, ya a ver si el código darla o me interesa más hacer como siempre sale el antes y el después eh, ¿Y nuestro compañero ahora después te va a hacer algunos planos sí. eh, directamente de los ojos para que se vea después el, ¿Y el cambio el tiempo, ¿no? porque yo lo he visto en, mucho, en muchos pacientes y por eso estoy tan decidida realmente usted hoy hará eh, lo que es el tratamiento en ¿sí? sí y en siete días ya vamos a ver unos cambios Terrible, por eso por eso yo soy muy miedosa con, con lo que es una cirugía, jamás me metería en un quirófano para, para eso. Pero me sale rentable porque con la inversión es para siempre, yo me, me quito las ojeras y ya no vuelvo a tener ojeras en 15, 20 años, vamos, que no vuelvo a tener ojeras, entonces es como un sueño para mí. Dicen que los pacientes que se hacen este tipo de tratamiento, el molding, sí. que el doctor Roger lo lleva practicando, tiene una pócima, como diríamos, casi mágica, es que más jamás más. la va a desvelar eh, en cantidad de entrevistas que se han pues hecho sí. para televisiones nacionales e internacionales. Siempre ha mantenido que es el secreto que se llevará a sí. la tumba. Eh, la, la, la mejor publicidad que tiene es el boca a boca de unas pacientes a otras sí, que es lo que me ha pasado a mí cuando, no. cuando al tener a mi hija trabajando aquí he podido constatarlo es lo que, vamos, lo que me ha hecho decir. pues le deseamos eh, Ay, es que quede que, muy, muy bella que eh, nos hemos puesto ya los tratamientos y, sí. y pronto le grabaremos de nuevo eh, ese cambio de imagen vale, muchísimas gracias tú me estoy encantada